hola cómo estás otra semana más otro tema aquí que nos trae el señor mira que este tema eh, que nos trae el señor esta semana en este jueves es un tema que me, me causa curiosidad yo, yo pregunto que si realmente como que no estamos haciendo la tarea y, y el tema de esta semana que el señor lo ha traído instruye al niño en su camino viene a colación eh, si ven la imagen que está atrás es la, la esposa de, de Messi con, con sus tres hijos. Y él estaba delante cuando se estaba despidiendo la, de, de su antiguo club, el Barcelona. Y lo que me, me, me llamó la atención fue que sus tres hijos quietos, sin un celular. Ahí, mejor dicho, como dice, instruye al niño en su camino, como... No sé si son cristianos, no sé si son, no sé si son conocedores del Señor, pero es algo que me impactó y es algo que yo estoy diciendo. Y yo no estoy, juzgando, no estoy juzgando a nadie y lo que voy a decir no es por, ah, no, mejor dicho, ya que porque son, porque son niños, eh, tienen mejor educación. Y, no, aquí es la educación y eh, comienza en casa y lo que voy a decir, pa, <risas> como dice alguna gente... Suena ahorita como cantiflas, porque como que no he dicho nada. Pero, mira, que no necesitan un celular para estarse ahí quietos. Estaban quietos delante del mundo. Estaban de, delante del mundo prácticamente con cámaras de televisión. Mejor dicho, que no había en ese lugar? Y con gente, periodistas y las cosas pues, ahí... Y sus tres hijos quieticos. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué los niños, cuando están en una iglesia, en un templo, no están quietos? Yo, yo, yo sé que los niños son niños, tienen su naturaleza y necesitan estar, estar quietos. Pero estamos hablando de unos niños, estamos, yo creo que el promedio son niños es de 4 a 7, si no estoy mal. Si no estoy mal. ¿Por qué no puede un niño en un templo estarse quieto, pero en este, aquí en este, ah, donde había mucha tensión, había muchas cámaras, había mucha tensión, estaban quietos. Y es algo que, una vez más, me impacta. Y por eso el Proverbio 22 se dice, instruye al niño en su camino y, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de, eh, de él. Dios quiera que cuando sea si así, que... Ten, su padre tendrá más entrevistas, más cosas, y se sigan comportando así, y sigan haciendo la labor que están haciendo. Porque fue algo que me impactó, algo que me impresionó. Y es por eso que eh, el título instruye al niño en su camino. Y esa imagen, ese video me, me dejó impactado. Que realmente, pues bueno, yo primer, eh, les doy gracias a, a, al Señor por darle esa sabiduría a sus padres, porque están haciendo una buena tarea hasta el momento, y les doy un aplauso, porque están haciendo una tarea. Ahora yo me pregunto, en la comunidad, los hijos de los, de los hijos cristianos, si yo, eh, te lo digo porque lo he visto, te lo digo porque si no se hace esto, los niños no se quedan quietos. Tienen que ponerle un celular ahí al frente para que se quede quieto, o no se pueden quedar quietos. ¿realmente estás haciendo la tarea en, el, eh, eh, en tu casa, en el lugar? yo pregunto, ¿realmente se está haciendo la tarea?, y si no, bueno, llegó el momento de comenzar a hacerlo, tenemos un ejemplo, Nos, una vez más, no sé, no sé si esta familia es conocedora de Dios, no sé si esos son cristianos, pero realmente están haciendo, instruye al niño en su camino, lo están instruyendo, están diciendo cómo debe eh, comportarte, cómo debes de tener esos, uh, como dirían en inglés, esos behaviors, esos, esos comportamientos delante de la gente. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y vuelvo a repetir. Espero que cuando ya sean adolescentes no cambien su comportamiento, sino sigan dando esa, esa, esa, esa, esa actitud, esa forma de ser intachable. Y es, que, y es bonito ver eso. Y, y el Señor, yo decía, Señor, ¿por qué nuestros hijos no pueden quedarse quietos en un templo? Una hora. Una hora. ¿Por qué no se pueden quedar quietos? Tienen que, mejor dicho, o si no es en un templo, es en otro lugar. Tienen que ponerle un celular. Tienen que ponerle una tableta. O tienen que ponerle algo para que se quede quieto. Impresionante. No, démosle al pobrecito al niño que el niño se está frustrando. Que, ah, démosle el celular. Porque se frustra y, mejor dicho, si no le damos el celular, el niño se frustró y no y nos no dejó hacer la vida. No, como padre o como madre, instruye a tu hijo instruye a tu hijo, enseña, pide al Señor sabiduría si no sabes pídele a tu líder pídele a un padre, si tu líder no es padre pídele al líder, te va a llevar donde un, a, a esa congregación a, cómo como, a, instruir a un niño cómo a, llevarlo a que se comporte bien y es por eso que en Deuteronomio mira lo que nos dice y lo hemos hablado y nunca me voy a cansar de decirlo de Teodromio capítulo 6 del versículo 6-7 y, y, est y, y estas palabras yo te mando hoy eh, eh, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y, an y, y andando por el camino y al acostarte y cuando te, le te levantes Papá, mamá, ¿tú realmente le estás hablando a tu hijo a tu hija de, de Cristo? ¿De que cómo debemos de comportarnos como hijos de Dios? Para que cuando, una vez más, cuando uh, los hijos de Messi y su esposa, el papá estaba enfrente de muchas cámaras y mucha, mucha gente en el mundo los estaba viendo, y ellos quieticos, quieticos. De pronto no se sentaron bien, pero estaban quietos. Pero yo, yo, yo vuelvo, yo vuelvo a repetir, papá, mamá. Se está instruyendo a tu hijo, se está llevando a tu hijo con la palabra de Dios. Y se está diciendo, ¿cómo debemos comportarnos en público? Cuando, est cuando estamos en la casa, tienes que decirle a tu hijo, ¿cómo debes educar a tu hijo? Como, perdón, ¿cómo debes, eh, cómo debes actuar? en público cómo debe de actuar en el templo porque lo que algo bien claro lo como actúa una persona en la calle en público es como actúa en la casa tú me dirás, no no no no claro que está estadísticamente científicamente dicho eso es los colegios las universidades no son los que educan a los hijos es lean esa parte fundamental esa esa teología esa parte de, educa de, de educación de que lo que están estudiando los que le dan esa instrucción como dice instruye al hijo a, al niño en tu camino es cristo jesús a través tuyo en el nombre poderoso de jesús que ese comportamiento sea intachable pero son niños una vez más, claro que sí, son niños, y como son niños, también todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, tienes que decirle a tu hijo, hay momento para jugar, hay momento cuando estemos en el templo para escuchar la palabra de Dios, hay momento para, ser, para, para jugar, hay momento para estudiar, hay momento para todo, pero una vez más, vemos como que hoy nos está haciendo la tarea, unos papás y unas mamás que le están entregando unos hijos a qué, a la tecnología, a los teléfonos, a las tabletas, al televisor, y ellos apenas se bañan las manos y están diciendo, ah, no, es que en el colegio no está haciendo la tarea, ah, ah, ah, ah. no, eres tú la que tienes que hacer, eres padre, mamá, papá, eres tú el que tienes que hacer la tarea, no el profesor. Aquí, ¿tú querías hijos? Bueno, Dios te dio hijos. Muchos que tienen hijos y no saben lidiar con ellos, y muchos que no pueden tener hijos, es un anhelo que tienen. Y, no, y les gustaría dar ese ejemplo. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, mamá? En el nombre poderoso de Jesús hay un llamado sobrenatural y hay un salmo también que el Señor nos lleva en esta semana 70, uh, salmo 78 capítulo no perdón, uh, uh, salmo capítulo 78 versículo 4 perdón no le ocultaremos a sus hijos sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor su poder y las maravillas que, uh, que hizo nunca enseñe, vayas a enseñar a tu hijo de avergonzarse de Cristo Jesús como los hijos de Messi una vez más, vuelvo, lo repito perdónenme que sea no los hijos son conocedores de, de Dios uh, son cristianos, no sé pero ellos no se avergüenzan de su papá y como no quieren dejarlo eh, eh, que ellos, eh, dejarlo mal en público ellos se comportan bien y así es lo que nosotros debemos hacer padres a nuestros hijos, darles una buena educación. No estoy hablando de un mejor colegio, no, darles un fundamento eh, maravilloso. Si tú tienes la posibilidad de enviarlos a un colegio económico, de parte económica, pues glorioso, si no, mira, a los grandes se han educado en colegios públicos, te lo digo. Y, pero la ocasión comenzó por casa ya para terminar Proverbio capítulo 1 versículo 8 que dice oye hijo mío la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre y en esa foto que estás viendo en, la, eh, en mi espalda yo creo que ahí, ahí, ahí, ahí, ahí está diciendo lo que dice Proverbio 1.8 oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y esos niños están escuchando lo que le dice su papá, yo creo que su papá, bueno, voy a ir a una entrevista, y en esa entrevista yo necesito que se comporten bien, porque me van a ver, nos van a ver muchas personas en el mundo, y necesitamos mostrar quién es la, quién es la familia Messi, entonces, y mira, y no abandone la enseñanza de tu madre, esa, señor, esa señora al pie de sus tres hijos, como lo ves en, en el espaldar, tres hijos ahí, quieticos y la señora escuchando lo que dice su esposo Qué palabra maravillosa que nos trae el señor nomás un video, una foto como nos lleva a dar una palabra estamos haciendo la, estamos haciendo la tarea y si tu, si tu hijo se comporta así en público, en un templo, hay un problema ahí, necesitamos realmente como eh, parar, no dárselos a los teléfonos, a las tabletas, si tú se lo das un hijo, una tableta, un teléfono, hay un problema ahí, si necesitas ayuda, eh, pide ayuda a, a, a, a, al templo donde tú vayas, a la iglesia donde tú vayas, eh, donde tú vives, que te direccionen, si no puedes, si eres mamá uh, única si eres padre únicamente bueno, hay ayudas que pueden uh, ayudarte para que podamos uh, hacer que nuestros hijos puedan tener esa, marcar esa diferencia como lo digo bueno, te invito a que oremos y le damos gloria y honra al Señor por esta palabra Amado Padre Celestial, amado Rey, te damos gloria y honra y poder, Señor. Te queremos agradecer, Señor, porque cada día tus maravillas son gran, eh, grandes, Señor. Gracias, Señor, por este límite de vida que tú nos das. Gracias, Señor, porque cada día nos estás enseñando que debemos destruir al niño en su camino, Padre Celestial. Te damos gloria y honra y Padre Celestial, porque cada día, a pesar, no a pesar, Señor, sino aunque estemos grandes, Señor, seamos adultos, pero debemos, eh, debemos escuchar, las instrucciones de esos padres, Señor, y no abandonar las enseñanzas de nuestras madres, amado Señor, aquellas personas que de pronto se equivocaron, esos padres y sus madres que se equivocaron, también debemos perdonarlos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Padre Celestial, por esta familia en Cristo, amado Señor, por esa familia, Señor, que nos da un buen ejemplo, no como, te, como le digo a tu pueblo, no sé so, no si son conocedores tuyos, lo son, gloria a Dios, pero nos dan un ejemplo ahí, de vida, que no necesitamos tener unos niños con una tableta o un teléfono para que se estén quietos. Hay un respeto, y ese respeto se lo han ganado a sus padres. Y, ese, y, y, y, y, yo, y lo poco que he escuchado, Señor, siempre le dan gracias a Dios por lo que Tú les das. Amado Señor poderoso Rey, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén mis hermanos, esto ha sido otra otra misión de la fe que conquista, siempre dándole la gloria y la honra al Señor recuerda eh, seguirnos, visitarnos a la página de Facebook, Youtube, Instagram, también Twitter uh, también nuestra página de cristianos y siempre dándole la gloria al Señor, bendiciones y que Dios te continúe bendiciendo, porque estamos en la gloria para hablar de Dios Thank <whistles> <whistles> you.